...estamos en Montesclaros... ...y hoy 4 de febrero... ...vamos a celebrar la fiesta... ...de la quema del leño... ...por los quintos de cada año... ...en este caso de este año... ...esta fiesta viene de... ...de tiempos inmemoriales vamos... ...desde que se fundó el pueblo en el 1491... ...los quintos... Eh, ...hace 15 días ya lo van trayendo... ...para quemar el leño esta noche... ...y esta fiesta... ...es como una purificación del pueblo y de hecho antes de la quema del leño en todas las puertas de la casa del pueblo se queman se hacen luminarias con tomillo se queman hace de tornillo en las puertas para purificar el, el ambiente del pueblo que te africana Bricana, que no, que tú no me Que va delante la luna, Y es el luce de llamada, que va delante la luna, es ese que me acompaña, la noche que voy de tuna, la noche que voy de tuna. We're ¡Gracias! cada